Hola, eh, en el video anterior cargamos nuestro asiento inicial con el capital inicial de la empresa entonces ahora lo que va a empezar a hacer es agregar más asientos que muevan dinero puntualmente en este video nos vamos a dedicar a agregar asientos que son de gastos ¿Ya? entonces para eso lo que debemos hacer es ir a crear asiento y seleccionamos la fecha del asiento que queremos crear en este caso es del 19 de octubre ¿ya? y la glosa de este asiento es patente comercial de la empresa ¿ya? en este caso como un gasto y no tenemos en este caso IVA crédito porque simplemente el monto que, eh, que pagamos el gasto completo esto es caja contra la cuenta del gasto ¿ya? en este caso la cuenta del gasto es la cuenta eh, trámite gobierno, notaría, diario oficial, etc. ¿Ya? En este caso, eh, en, al haber colocamos el monto y en el debe colocamos el mismo monto y con eso tenemos ingresado el asiento y hacemos lo mismo con los otros asientos de gasto que podamos tener entonces vamos a hacer eso ya, ahí tenemos nuestros asientos de gastos creados, ¿ya? Por ejemplo, podríamos revisar uno, autorización uso de domicilio, lo editamos, y ahí tenemos el asiento, ¿ya? Entonces, Estos asientos son todos iguales, caja, y de hecho la cuenta contra la que se está eh, car eh, cargando la caja también es, eh, es la misma. En este caso, son todos trámites de gobierno, notaría, etcétera, Trámites que fueron necesarios para poder empezar con la empresa, ¿ya? ya si se fijan, una cosa importante es que, a propósito, para que esto se viera así, ingresé los asientos no en orden cronológico. Esto implica que el asiento 1 es del 3 de octubre, el asiento 2 es del 19 de octubre, pero el asiento 3 es del 17 de octubre. O sea, es posterior a, es anterior al asiento 2. Y obviamente eso, eh, al, al crear el libro de eh, diario, eso se va a ver mal porque los asientos tienen que estar listados en orden cronológico. Por lo tanto, lo que podemos hacer en este caso es, sabiendo que no hay nadie más trabajando en los asientos contables, ordenarlo. Entonces nos vamos acá donde dice ordenar asiento, seleccionamos el año que queremos ordenar, lo ordenamos y eso nos asigna nuevamente los números de asientos y, y esta vez sí están bien, o sea, tenemos, los tenemos en orden eh, cronológico asignados. Otra observación importante es que como ya cargamos gastos y vamos al módulo de contabilidad, vamos a ver que nuestro saldo de dinero ya no son los 500.000 que teníamos como capital inicial, sino que ahora ya es menos. ¿Por qué? Porque tenemos... Eh, gastos que hemos sacado dinero de caja y además, si se fijan dentro de los asientos contables hay un asiento que es del 11 de, del 11 de noviembre, que es el periodo que estamos actualmente que si lo vemos, eh, saca dinero de caja entonces dentro de nuestro dashboard contable ahora si sí no aparece el gráfico en donde nos dice que el día 11 tuvimos un egreso de mil pesos obviamente si tenemos más movimiento de dinero esto se convierte ya no en un punto sino que se convierte en un gráfico entonces, de esa forma podemos crear eh, asientos contables con gastos. Recuerden que los asientos contables que son de gastos, donde no hay una factura, donde no hay IVA, simplemente es caja contra la cuenta que estamos haciendo, como ya lo explicamos anteriormente. Muchas gracias por haber visto el video.